¿Qué hacemos con las secadoras que no son de integración? ¿Cuál es nuestro plan? Nosotros diseñamos un mueble de ancho 70 centímetros. ¿Por qué? Porque la máquina mide 60, entonces tiene que tener un hueco donde entre. Cuenta siempre con lo que ganan las bisagras y también con lo que ganan las paredes que construyen este mueble. Este dato de verdad que es muy importante. Y algo más importante está aquí abajo es el zócalo la parte de abajo tienes que contar que va a ir remetida unos centímetros en el interior fíjate todo el trozo que entra dentro por eso tiene que medir también de fondo al menos 70 centímetros para que la secadora quede retirada hacia atrás nosotros a mayores le hemos colocado esta bisagra que tiene una apertura mayor que en una bisagra convencional para que sea fácil acceder a ella la dejas funcionando Cierras y ahora ya sabes cómo puedes integrar una secadora que no es de integración dentro de tu cocina.